Continuando con el modo de barra de corriente continua, veremos los aspectos generales y componentes que le integran. Entonces, son muchas las aplicaciones que requieren una fuente de continua ideal. ¿Qué definimos como una fuente ideal? Una fuente que posea un rizo inferior al obtenido con los diferentes rectificadores de diodos o controlados. Ese rizo puede ser de tensión. O de corriente. Para lograr esto es necesario la inclusión de un filtro. El tamaño de este depende del número de fases del rectificador empleado. Vimos en los módulos de rectificación que a medida que incremento el número de fases, el rizo de tensión y de corriente se ve disminuido gracias a la disminución del periodo de conducción sobre la carga. El rizo de corriente y de tensión debe ser el deseado para ciertas aplicaciones en donde las restricciones sobre las variaciones de corriente y de tensión son específicas a la aplicación que esté controlando o esté alimentando. Otras consideraciones en el diseño de una barra continua es que la carga de DC entregue durante ciertos periodos de operación energía a la barra. En ese caso se utiliza un rectificador controlado o activo esta energía puede ser traspasada al lado de corriente alterna. En el caso de que utilice un puente por tiristores o diodos, esta energía debe ser consumida dentro de la misma barra de corriente continua, o bien para alimentar otra aplicación, o bien disipada en forma de calor. Los rectificadores de diodos no pueden traspasar esa energía de la barra de C, e incrementan la tensión de la misma si poseen un condensador para disminuir el rizado de tensión. Esto puede ocasionar daños en algunos equipos o inhibir la operación de estos, si no controlamos la el incremento de tensión. Para evitar elevar la tensión de operación de la barra de continua, durante periodos de regeneración se utiliza una resistencia de frenado con el fin de disipar la energía proveniente del sistema DC, esto debe ser especificado, ya que esta disipación de energía incrementa los niveles de temperatura del puente convertidor, y recordemos que la electrónica depende el semiconductor o la característica del semiconductor de la temperatura de operación, marcado por un modelo térmico, que nos da el disipador asociado a fin de evitar calentamiento excesivo, de las distintas componentes que conforman el puente convertidor. Sin más que agregar, los invito a ver los siguientes dos temas, el de filtros y el de frenado que son las dos componentes principales que podemos encontrar en una barra de corriente continua. Gracias por su atención.